Los patrones, me estoy hablando de mi casa, de su maquilla, de su de de su madre, de su madre, de su madre, de su madre, de su madre, de su de su Que yo te sé Gracias, Padre mío, buenos días, todos los días, y hacemos su protección, gracias, señores, por la gran, por darnos tanto y todos los días, para a por Que no me diga Que no me diga Que La gente la la de gente de Mi gracia a no lo a así yo mi nombre En mi el trato de mi barca Junto mí, un otro